Lines de todo el mundo, eh, os está hablando en directo Luis desde Madrid. Eh, como siempre, ya sabéis que emitimos en directo. ¿Vale? PrisLine siempre emite en directo. Saludo en primer lugar a los que veis este vídeo luego y mientras se va conectando al directo, todos los que están suscritos. Y si estás viendo esto luego y no estás suscrito y te gusta, suscríbete porque siempre emitimos en directo y así en los próximos vivos. Pues Puedes preguntar vale en esta ocasión estamos con amelia yo estoy en madrid amelia es esa chica que veis ahí que ella está en cuba vale y vamos a hacer una consultoría y dar nuestra opinión un poquito sobre cómo puede venir a españa con su familia tiene un hijo que se llamaron y, y y su marido también que nada, quiero dar también las gracias a todos los que ayudáis, tanto en, en los comentarios, ahora en el vídeo, si hacéis preguntas, si alguien las sabe, pues responderlas en Telegram, en los grupos de Telegram, a los administradores y a todos los que ayudáis a los administradores. Y, y nada, y el que quiera hacer consultorías como la que vamos a hacer con Amelia, pues que me lo diga, viene en un comentario, le doy el enlace de Skype y lo vamos agendando, ¿vale? Aparte que en Instagram también estamos todos los días que Amelia si te parece bien preséntate un poco para que todos te conozcan y, y luego ya empezamos la consultoría, ¿vale? Sí, hola buenos días Prisliners, mi nombre es Amelia, soy cubana, vivo en Cuba, soy descendiente de españoles por parte de mi papá, eh, mi bisabuelo paterno era español, emigró a Cuba hace muchos años cuando empezó la crisis en España cosa que hicieron muchos. Hoy por hoy estoy optando por la nacionalidad española, por, por ser descendiente, para mi esposo, para mi, mi pequeño, para mí, para poder ir a vivir a España. Y eh, Amelia me ha, me ha contado un poquito, preparando la entrevista aquí, por un lado el tema de, de Repueblo, de yo Repueblo, por otro lado me ha contado un poquito el tema del NIE. Ha ido al consulado, a la embajada a pedir el NIE, ahora nos cuenta a ver qué tal le ha ido. Como ella os ha dicho, tiene un abuelo que era español. Y también ha hecho una entrevista de trabajo online con una empresa en España. Y, y por último, ella, otras dudas que vamos a resolver en este vídeo, es, esto es lo que vamos a hablar, el tema del precontrato. Ella quiere saber si con un precontrato puede traerse a la familia aquí a trabajar y si también su familia podría trabajar o podría vivir también vale. y por último eh, su marido eh, tiene eh, qué tenía eh, eh, era su padre era español o no no eh, el bisabuelo igual de mi esposo hmm. era el bisabuelo y la bisabuela por parte de materna ambos eran españoles eh, emigraron a Cuba se casaron aquí tuvieron dos hijos una hembra y un varón. Nunca los inscribieron como hijos de ciudadanos españoles. Eh, ambos, cada uno de sus hijos tuvo más hijos. Eh, la, el primo de la mamá de mi esposo sí pudo optar por la nacionalidad española cuando empezó la Ley de la Memoria Histórica. Por ser nieto de español, eh, mi suegra no, mi suegra no pudo y al no poder ella, claramente, mi cuñado, mi esposo, han, tampoco han podido. Eh, como tal, es el bisabuelo de mi esposo, español, el abuelo de mi esposo, que es hijo de españoles emigrados, mi suegra, hija de él, y, y la descendencia, de mi esposo, mi cuñado. Estábamos eh, informándonos, indagando, de saber cómo podíamos obtener la nacionalidad, por ser descendientes, en mi caso es algo más o menos parecido, la diferencia es que en la familia de mi esposo, tanto el abuelo como la mamá son fallecidos, en mi caso es mi abuelo solo, mi papá está vivo, vive en Estados Unidos, no, no es de su interés optar por la nacionalidad española y como que a mí se me ha complicado un poco más el proceso que a él, realmente hemos escuchado, hemos indagado, nos hemos leído varios artículos de la ley del Código Civil de España, y, y en el artículo 26 hemos visto que se puede hacer ciudadano español con una inscripción fuera de plazo a las personas, principalmente a los hijos de españoles de origen, y como dice el código, y nacidos en España. Exactamente. Todo eso lo vamos a hablar. Si quieres, vamos vamos por, por partes, ¿no? Empezamos por lo del, del nie. ¿Has conseguido sacarte el nie allí en Cuba? No lo has podido sacar. Cuéntanos un poquito cómo ha sido la experiencia, Amelia. Un poquito para que todos ellos lo sepan. Mira, Priscila, eh, la primera vez que oí hablar del nie eh, lo escuché por este canal de YouTube, eh, inclusive por por las por las emisiones de Yo Repueblo. A mi esposo y a mí nos interesó mucho, eh, tenemos un niño, queremos que crezca en un ambiente más sano, con más contacto hacia la naturaleza, y, y empezamos a indagar. Vimos que era posible, que pues, podíamos solicitar un NIE, eh, un día andaba por La Habana, yo vivo aquí en La Habana, pero vivo en, mayormente en las partes de las playas, Habana del Este, andaba cerca de la embajada, me llegué, le pregunté a los muchachos que están ahí, que te atienden, que es el que, los que se dedican a la atención al público. Se me quedaron extrañados, no por el hecho de que solicitaron NIE, sino por el hecho de, de que existía un programa que se llamaba Yo Repueblo. Con mucha amabilidad me atendieron, me hicieron pasar. Me atendió una funcionaria de seguridad de la embajada, una señora española, ella muy agradable, muy atenta y extremadamente educada. Me dijo que sí, que yo podía solicitar el NIE sin ningún tipo de problema, junto con mi esposo, junto con mi niño. Solo que me especificó que, como ya sabéis, y Luis me acaba de certificar, con el NIE no se puede trabajar. No es un documento que te dé la posibilidad de trabajar. Sí puedes hacer trámites burocráticos. Eh, el NIE, que también lo puedes solicitar aquí, te puedes abrir una cuenta en España. Y todo ha sido muy pero muy pero muy bueno eh, me ¿Te lo han, al otro día ¿te lo fui con... al final Amelia o no ¿Cómo, cómo hay... no Luis realmente todavía no lo he solicitado ah no lo has solicitado ah no, no lo has solicitado? Eh... <risa> fui al otro día con mi esposo y con el niño porque debería debía llevar al niño presencialmente para que ellos lo vieran ¿Sí? y, y solicité las planillas pero que, como que con las planillas me he quedado ahí en blanco porque piden, piden cosas, piden requisitos. Pues que yo te, te Y, digo, y, yo y artículos que planilla, no entiendo ¿eh? en, en nada. <risa> Mira, lo más y, Amelia, lo más importante de la planilla es el motivo. Porque lo demás, sí. pues no te pedirá tu nombre, la dirección, el no sé qué, la foto, no sé cuándo. Lo importante, la clave, cuando pidáis un NIE tanto en españa como en los consulados la, lo más importante de todas las casillas es por qué quiere usted pedir el nie. el motivo es la clave entonces el motivo lo que dice la ley es cuando una persona tiene una razón socioeconómica con españa textual de la ley qué quiere decir pues razón socioeconómica pues vosotros lo entendéis no cualquier motivo válido por ejemplo os pongo ejemplos uno se quiere matricular en un curso en españa y me da igual sea online o sea presencial pues a la academia le pedirá un nie para luego hacer el diploma o uno se quiere comprar algo en españa o uno quiere trabajar en españa o aplicar a, of a ofertas de trabajo en españa y entonces las empresas te piden un IE. Esos son motivos válidos y muchísimos más. Mamá. vale ¿Y, y tiene coste pedirlo? Eh, más o menos. Amelia, tú lo sabes. Sí, eh, sí, sí, tiene un coste de 9 euros y tanto, que vendrían siendo en Cuba, en la moneda convertible cubana, que se llama CUC, vendrían siendo unos 12... 10, vienen entre ese rango, entre 10 y 12 CUC. Vale. Realmente no es caro. No es que sea muy caro, ¿no? ¿Es, ¿Eso en no. euros cuántos sería? ¿Tú lo sabes? 9, 9 euros y tanto. 9 eurillos, ¿no? Creo que son sí, 9,25. Es sí, más, más o menos es lo que te cobran aquí en España, sí. Yo creo que debe ser lo mismo. Oye, que no le he dicho a todos los que estáis en el chat, luego vemos vuestras preguntas, ¿vale? Que, que las estoy viendo, las exponiendo pero vamos a hablar primero con Amelia. Y si no, pues mañana hacemos la consultoría solo para las preguntas del chat. Entonces, ¿no lo has pedido todavía? Vale. No, todavía no lo he solicitado. Si lo... Tengo las planillas. Tengo las planillas? planillas aquí en casa. Tengo una que es el modelo 725, si no me equivoco, Luis, porque ahora mismo no lo estoy mirando. Sí. Y tengo la otra, que es. Esa sí hay que llenarla telemáticamente. Sí. Imprimirla. Uh -huh. Y no, no puede ser a puño y letra. Tiene que ser escrito telemático, como tú dices. Sí. Vale. Bueno, pues. Eh... Si quieres seguimos el siguiente paso. Ayer tuviste una entrevista, ¿no? Con una empresa en España. Si, si quieres, puedes decirnos sí, cómo sí. fue la cosa. No es necesario que des nombres de la empresa, pero un poquito para que ellos lo sepan, porque tuviste una entrevista con Skype, además, ¿no? Fue. Sí, sí. Eh, no, realmente utilizamos una aplicación que se llama Zoom, que es para conferencias ¿Mm? de varias personas a la misma vez. Eh, es, un, es un grupo de muchachos autónomos. Me ha aprendido la palabra. Sí, es lo que usamos aquí. La palabra autónomo, sí, sí, es, es así, sí, aquí, sí. aquí se le diría cuenta propistas. Cuenta. Ah, mira, pues bonita, bonita <risa> palabra. Me gusta más que a, a mí la palabra autónomo nunca me ha gustado, pero ya me he acostumbrado. Suena más la vuestra. ¿Cómo ha sido cuenta? Sí. Propistas. Contra propistas. Sí, aquí el sector privado que trabaja por su cuenta independiente del gobierno se le llama así, cuenta propistas. Vale. Pero allí no hay mucho sector privado, ¿no? Pues, hay mucho sector privado, no Amelia. Ya por curiosidad si Sí, ¿Algo está, hay? Re, realmente está creciendo, está creciendo el sector ahí. privado, sí, vale. sí. El, el gobierno está dando le, las iniciativas cree? de las personas Mejor. de que quieren emprender su propio negocio, sí. Es que es lo que levanta a los países, pero en cualquier lugar, ¿eh? En cualquier lugar, yo creo mm. que cada uno vaya. Hombre, y a veces pues nos equivocamos algunos, pero como cada uno va por su cuenta, en global va bien y la entrevista entonces la hacían en grupo a varios o cómo era amelia Sí fuimos fuimos varias personas eh, que cada uno de los muchachos fue captando a medida de que, de que vieron lo que ponían como tal en la aplicación fue por, por mil anuncios que la encontré Ah, un dato muy importante exacto darle información sí, fue... a los plilines. muy. muy gracias gracias fue no, no, gracias. fue por mil anuncios porque yo Today que es en la otra y en index eh, realmente, cada vez que mando el currículum y sale que vivo en Cuba, como que no les agrada, hacer un que, como que avísanos, avísanos cuando estés por España, ¿no? Sí. ¿Eh? Así mismo. Oye, el otro día una, Pero... chica, una chica de Argentina me dijo que se había pedido un celular español, una tarjeta española para ponerla en los currículos Que estaba en Argentina y le pasaba lo mismo que a Katy. Estaba en Tierra de Fuego en Argentina y se habían A un familiar que estaba en España le había pedido una SIM española para ponerla luego allí, en me pasaba lo mismo, suele pasar a veces, ¿eh? pero vamos. No, realmente por, por Job Today y Indeed eh, me he comunicado por el chat, muchos han hablado conmigo por el chat, pero ya cuando les pongo el hecho de que me preguntan dónde estoy, realmente les digo la verdad, mira, soy cubano, estoy en Cuba, estoy en proceso de mi trámite de nacionalidad, quiero vivir en España, eh, como que me dicen, ok, está bien, después hablamos, Claro, porque te digo por qué no es por nada. Ellos encantados, pero claro, como estás en Cuba, ellos quieren contratar gente cuanto antes y, y piensan sí. bueno pues mientras viene de Cuba o viene de Argentina o de donde esté es más que nada es por eso, ¿sí? Sabes. Pero yo creo que hacéis bien porque hombre nunca se sabe y podéis que encontréis una empresa que es genial y por otro lado estáis aprendiendo un conocimiento para cuando ya luego estáis aquí va a fluir mucho más. Porque todo lo que has aprendido de manejar el Indeed, terminar anuncios, el, el Just Today, sí, sí. cuando estés aquí, vamos, lo vas a hacer de maravilla, porque ya estás entrenada. Y aparte de todas formas, a veces, mira, los chicos de ayer me decías que te ofrecían trabajo, incluso para hacerlo desde Cuba, ¿no? En cierto modo. Sí, sí, sí. Ellos, como te contaba, ellos son un grupo autónomo. Ellos hacen comercio, propaganda, eh, amplían la red. Del producto que ofrece la empresa a la que ellos están empleados eh, es un. Déjame ver, te pues lo tengo escrito sí, por bueno, aquí. si quieres, ¿eh? pa es para que, comercio, nada, pa que todos pa aprendamos sí. un poco, si quieres. Es un comercio minimo, eh, minim, eh, minimalista, eh, forma de multinivel. Realmente, la explicación que me dieron, eh, cómo me enseñaron cómo se hace, cómo todo. A mí me agradó muchísimo porque, a ver, sí, estoy, quiero emigrar a España, quiero vivir en España, quiero hacer una migración responsable, tengo un niño, me preocupa mucho su seguridad, su salud, su todo, y, y por eso quiero hacerlo responsablemente. Esta oferta que me dan estos muchachos a mí me ha venido de maravilla porque a la misma vez de que puedo estar desde Cuba trabajando, porque lo puedo hacer por Internet perfectamente bien. Puedo estar haciendo, reuniendo un pequeño capital, un mediano capital, un grande capital. Todo es independencia de lo que te propongas a trabajar, de cuál sea tu empeño, tu, tu necesidad, tu disponibilidad. Y es un capital que como quiera que sea tengo para residir en España. Amelia, ¿y se puede hacer desde Cuba entonces? Se puede hacer desde cualquier parte y del pues mundo. Está genial. Mientras... Pero te piden inversión o algo, o ¿no? Porque cuidado con cuando piden inversión. Yo digo sin saber, eh, que yo ni sé la empresa. Ni siquiera nos la digas, si más que nada para que ellos tomen idea, los PRISLINES. No, no te piden inversión. Ah, ah. Tienes que pagar una licencia que te exige la empresa, la dueña de la marca, te exige que pagues una licencia para poder comercializar sus productos. ¿Y la licencia es muy costosa? 67 euros, si no me ah, equivoco. No, no lo veo, pero en total. No, sí, en total. No, no, no lo veo. Vamos, mi opinión, sin saber de qué empresa hablamos, no lo veo caro Si es en total, oye, también eso lo hacen para ver que uno va en serio, supongo, y pausa su nombre. No, inclusive entre las cosas buenas que tiene la empresa es que si empezaste, pagaste la licencia y de buena primera te diste cuenta de que no, no vales para ese trabajo, sencillamente tú devuelves el producto que ellos te dan de garantía, un producto que te envían para que tú lo conozcas, tú lo pruebes, tú aquí, tú allá y ellos te devuelven tu dinero no. prácticamente completo íntegro pues no está mal y lo vas a hacer o no lo no. vas a hacer o no lo, lo estás madurando un poco sí sí como quiera que sea todavía lo estoy pensando porque quiero informarme bien ya di la conferencia con los muchachos los muchachos me lo explicaron todo muy al detalle las formas de pago cómo lo puedes hacer puede ser directo al cliente Puede ser via internet, muchos de ellos usan Instagram, otros usan Youtube, otros no. cada cual usa su herramienta, con la que más cómodo se sienta. Y lo estoy lo estoy pensando junto con mi familia, porque es americana, ah. que tiene sucursales en el mundo entero, tiene sucursales en 95 países del mundo. Perfecto. Creo que fue ese el número que sí, me bueno, dieron los sí. muchachos. Bueno, sí, es una idea, ¿no? Eso, pero sí, para que, sepan lo, para que sí. sepáis todos que incluso desde distintos países podéis trabajar. Luego habría que ver la fiabilidad de la empresa, pero lo, por lo que nos dice Amelia está parecía bastante fiable. Luego si alguien te lo quiere preguntar sí, en los eh, comentarios que te lo ponga y luego tú si quieres le respondes, vale, que yo no me meto ahí, vale, para que no. Yo doy voz. Yo, yo le investigué voz a la empresa. Dime Amelia, claro, tú las investigado. Después que. Sí, después que yo hablé con ellos anoche, yo me conecté, me volví a conectar con la internet de la casa, la, la investigué. Es una empresa que lleva más de 40 años en el mercado. Pues sí. Y tiene. Sí, vale, sí. Yo no os digo ni sí, que tiene... no lo hagáis o que no lo hagáis. Yo os doy la información. Aquí tenemos a Amelia no, claro. que está en Cuba, claro, es un buen ejemplo. La chica se lo está currando, ¿eh? Porque fíjate, ha tenido su entrevista por Skype, se ha visto todas las páginas web, está aplicando. Pues ha ido a, la, a por el NIE, no le han dicho en la embajada que NIE no, ¿verdad? Te han dado las planillas. No, para nada. Te han dado las planillas. Me han dado dos. Hay algunos países que, la, que algunas pues en, en su embajada, así que la han, la han atendido muy bien, tú hay que decirlo. Entonces, tu abuelo sí. era español, si quieres, pasamos al tema Mi bisabuelo. A ah, tu bisabuelo. Vale. Pues mira, yo te voy a responder al grano. A día de hoy. Mm -hmm. Del momento de este vídeo todavía no está aprobada la ley de nietos. Hay un proyecto que ya estaba lleva estaba ya en el Congreso, bueno lo tienen ahí, lo han renovado ahora. Hemos por fin el, hemos tenido un gobierno que ha estado sin funciones durante año y medio en España y ahora ya está que ya puede gobernar. Me ha hecho un acuerdo. A mí no me gusta muy bien con quién lo ha hecho, pero bueno. Ya pueden gobernar. <risa> Total, que qué pasó. <risa> que el anterior gobierno había preparado la ley esta de descendientes, se llama ley de nietos, vulgarmente oficial es la ley de descendientes. Descendientes. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que la habían presentado, se ha quedado parada ahí un año, ahora la han vuelto a reactivar y yo creo que la van a aprobar, lo que no os puedo decir y nadie sabe cuándo. Porque hay prioridades. Pero no creo que tarde, seguramente. Vamos a hablar de aquí a un año. Igual es antes, igual son meses poner una banda de eso, vale. Está en el Congreso, eh. O sea, cuando ya está en el Congreso, lo que pasa es que, claro, tiene muchas leyes que aprobar y esta es una. Se llama Ley de descendientes. Te digo ya rápido, Amelia. En cuanto la aprueben, sí. Si tu bisabuelo era español, porque era además nacido en España, ¿no? Pues sí. ya te digo que sí. En cuanto la aprueben, vas a poder aplicar. Cualquiera que tenga un bis, un, un abuelo eh, o bisabuelo, vale. A día de hoy no a día de hoy tendría que ser tu padre tu madre o el hijo vale claro pero cuando te la prueben sí no son malas sí, noticias eh, ahora no vamos, para no nada, son somos, malas noticias somos, claro ahora vamos viendo no, más, no, somos, somos, más formas no para son muy buenas eh, sí yo eh, realmente estoy inscrita en varias páginas en en internet ¿Sí? Donde me mantengo bastante informada en la medida de lo posible con todo lo que está pasando con, los, con el gobierno en España, con las leyes que se están proponiendo. Tienes que tener sí, vi un poco que... de cuidado, perdóname, no me regañes que la he interrumpido, pero un poco de cuidado es que me ha saltado la mente. A veces hay fake news. Noticias falsas. Mi inglés no es muy bueno, pero lo digo. El otro día circulaba una que ya el nuevo gobierno había regularizado a todo el mundo. Ojalá. <risa> Primero era mentira porque no es el nuevo gobierno. Es el gobierno que llevamos año y medio en funciones, que ahora ya no está en funciones. Ha hecho un acuerdo y ya puede gobernar. Antes estaba solo ahí. Y segundo, que no, era mentira. Igual que es mentira cuando dicen que van a deportar a todo el mundo, que es mentira. Esta era mentira, pero al revés, ¿Vale? mm. Entonces no, que hacéis bien en, en buscar la información, pero tener cuidado muchas veces, contrastarla sobre todo, ¿vale? Sí, sí, Luis, eh, realmente me informo varios despachos que de consultoría de, de, de para, para extranjería que tienen páginas vale. en youtube vale. que tienen canales de youtube mejor dicho y qué pasa eh, hace poco la nueva ley que va a salir para el visado chain que creo que la implementan ahora el 2 de febrero o empieza el 2 de febrero eh, los, eh, las medidas que están usando cada país para implementarla eh, y me pareció sí, que, que vi. Es bueno estar contrastar un... sobre todo la información, porque no no que salga en YouTube. Me está viniendo a la cabeza un verdad? canal que cuando yo yo empecé a daros la información y había un canal que decía: ¡No! ¡No! ¡No hagáis caso! Oye, el otro día veía ese canal, no voy a decir el nombre, ahora ya aparece el canal de Luis II. Ahora sí, ahora sí, ya. pues Ese decía: ¡No! ¡No vengáis! ¡No vengáis! Pero él, él estaba, él estaba aquí, él no se iba. Bueno, pues le vi el otro día de casualidad y ahora ya sí, ahora ya podéis venir. ¿Qué te que decir que contrastéis sí. todo y hasta que nadie tiene la verdad absoluta ni la tengo yo ni la tiene el otro ni el de la moto. Vosotros sois inteligentes, contrastar la información. Yo desde luego todo lo que os digo os aseguro que es de buena fe y por eso os traigo distintos invitados para que contrastéis y hay distintas opiniones. Pero vamos, que aún así vosotros seguir contrastando y tal. Pues el tema del, de los sí. abuelos y, y, y bisabuelos hay que esperar a la ley de descendientes, pero eso no va a tardar en ser aprobada. Yo no te puedo decir cuándo la van a aprobar, porque nadie lo sabe, pero está en trámite, ¿vale? Y alguna, eh, el pero vamos, que si tú te quieres venir, tampoco, eh, o sea, se puede hacer porque la idea es que queríais venir un poquito. Eh, mira, te paso a la siguiente pregunta. Si tú, por ejemplo, Amelia, me preguntabas si Nena. te vienes con tu familia, por ejemplo, con un contrato o con un precontrato, con una visa de trabajo, por así decirlo, si te puedes traer a tu familia. ¿No? Me preguntabas sí. eso, ¿verdad? Eso. Pues la respuesta es que sí. Luego me preguntabas, si me traigo a mi familia, a mis familiares, bueno, a tu niño no va a trabajar que tiene tres añines, pero por ejemplo, tu marido, ¿puede trabajar no. tu marido? Claro, pues pues depende porque tú le puedes traer y, y que no trabaje o le puedes traer por ejemplo y que eh, se, por ejemplo él se pide una visa de estudios si no tiene un precontrato si la ya. que viene solo con el precontrato el contrato eres tú y él no él puede venirse una idea que os doy él se puede venir con visa de estudios, puede venir como turista contigo acompañándote uh -huh. y cuando esté aquí aunque lo podría hacer también desde el consulado pero para simplificar y cuando esté aquí se busca un cursito para hacerse o un voluntariado para hacerse lo que él prefiera y puede trabajar media jornada a la semana yo lo veo buena idea ya yeah. es una manera de traértelo y que trabaje otra manera es traértelo y que no trabaje vale pero por ejemplo esa es una idea o incluso podéis venir los dos con estudio y trabajar a media jornada los dos hay muchas combinaciones y os lo digo se lo digo a amelia y os lo digo a todos vosotros o el tema del voluntariado que estamos trabajando últimamente. Porque. Mmm, pregúntame si quieres algo, Amelia, que tampoco de eso sí. hemos hablado, entonces, si quieres. Sí, realmente la duda de nosotros era esa de si yo conseguía un precontrato de trabajo por el cual pudiera viajar a España de forma regular, legal, eh, mi esposo pudiera tener la misma oportunidad de trabajar que yo. Pues eh, eh... Sí, sí y no. Puede venir contigo. Uh -huh. Si quieres que trabaje, todo te hablo legal, ¿eh? Todo legal. Sí, Si sí. quieres que trabaje, eh, tiene opciones. Entonces, una, pues que se busca un curso aquí en España, puede haber venido acompañándote como turista y él quiere trabajar. Entonces, se busca un curso aquí y le va a permitir trabajar 20 horas a la semana. No son 40 yeah, pero claro. es la mitad del tiempo. Y mientras puede estar estudiando algo. Si sé que él quiera. Uh -huh. Y que el dinero es para él. Quien digo mitad y claro. mitad podrían ser tres días para estudio y otros tres días para trabajar. Eh, hablamos Mejor hablar en horas. 20 horas para estudiar y 20 horas para trabajar. Sí. O 20 horas para un voluntariado y 20 horas para trabajar. Esa es una manera. Otra manera es que venga contigo, sí que podría venir, pero eh, con tu visa, digamos, pero ahí no podría trabajar. Legal. Ya, porque como iría turistas, como turista. Claro. No, no vendría como turista. Ahí vendría con tu, con tu, con, con, con tu visado, digamos, por así decirlo. Pero ahí uh -huh. no puede trabajar. Si él quiere trabajar, tiene o que conseguir una visa de trabajo, como haces tú, o el camino este del voluntariado o un curso. Ya. Pero yo no lo veo mal. Son caminos. Ya, claro. Bueno, o lo demás de altamente cualificado. Hay varias opciones. Amelia. Ya, claro. Anda. ¿Ese quién es? Se me han colado. Se ha colado. Bueno, pasa nada. ¿Cómo se llama? Aaron. Aaron. Bueno. bueno. Se me han colado. Se están colando. Eh, eh. Ya. Eh, más cosillas. Entonces, solo, Dime. solo pudiera trabajar de esa forma. A ver, puede trabajar de más formas. Está el tema de sí, personal claro. altamente cualificado. Eh, tú, pero a ver, ¿tu marido a qué se dedica un poquito? A averiguar un poco. Bueno, mi, mi esposo realmente aquí, espera mamón. Mi esposo realmente aquí, él se dedica, él trabaja en una empresa, aquí le dicen mista. ¿Mm? Allá me imagino que le dirán una aso asociación sí. cubano-española. Sí. Y realmente aquí él des desempeña la plaza de mozo de almacén. Aquí se llama almacenero. Claro. Allá se llama mozo de almacén. Sí. Eh, dentro de su plaza hace diversas cosas, entre ellas otros tipos de Oye, plazas. Y una cosa que se me... Es que eso no es personalmente cualificado, pero no. una cosa que... ¿Por qué no aplica él también, por ejemplo? Igual que estás tú aplicando... Él pero, igual que yo pues podéis sí. aplicar sí él está aplicando y igual que aplicar yo aplicar los dos y el primero que lo consiga pues se viene y luego se trae a los otros son ideas sí sí no realmente lo estamos haciendo él, él igual está aplicando sí. uh, igual que yo eh, realmente en su rama él se siente muy cómodo verdaderamente trabajando en su rama Sí. como mozo como carretillero como como dependiente como le decimos nosotros aquí igual de almacén sí. Eh, él realmente está aplicando para su rama eh, ha tenido ya varias personas que le ha pasado lo mismo que a mí que han dicho oh sí claro tienes 13 años de experiencia en el mismo trabajo lleva 15 en el en el mismo puesto de trabajo y tiene 13 de experiencia y, y como tal oh sí oh pero cuba ya claro es que como que será la... <risa> también es un poco normal eso ¿eh? <risa> Pero vamos que... Es que luego había otra última pregunta que me decías. Él quería, es hijo, ¿cómo era la situación de tu marido? Tenía... Dínoslo a todos, Amelia. A ver, eh, nosotros tenemos toda la documentación sí, para la ley, sí. cuando se implemente. Sí. Pero hay un pequeño detalle. Sí que la, el ius sanguinis de la trascendencia de su bisabuelo a él, está, está cortada. Porque como tal, su abuelo, que es el hijo del señor español, sí. y su mamá nunca optaron por la ciudadanía. Sí. Ambos fallecieron sin optarla. Sí. Tengo entendido, me he informado un poco, de que la, se la puedo recuperar al abuelo y a la mamá de él, sí. a los dos inclusive. Pero no he logrado, no he logrado ver qué documentos son los que debería aportar para hacer esa recuperación. ¿Cómo puedo hacer esa inscripción desde Cuba? Porque eso sí, eh, eso fue una cosa que pregunté en el consulado, disculpa, y, y como que no me lo supieron responder. ¿en qué no te supieron responder, Amelia? ¿Cómo pudiera hacer esa inscripción de esas dos personas ya fallecidas, ambos descendientes de españoles, uno hijo, una nieta, sí. Y fallecidos que, que quiero, quiero inscribirlos como españoles, porque eh, yo me leí el artículo 26 del Código Civil y sí, lo puedo hacer, puedo hacer eso, puedo inscribirlos a ellos dos con una inscripción fuera de plazo, si no me equivoco, corrígeme si estoy equivocada, para ser los ciudadanos españoles. Claro. es para volver. pero ellos están eh, bueno quiero decir algo a los del chasis Os corta la conexión salir y volver a entrar y, y la recupera vale es que se les está cortando a algunos la conexión Él eh, se cortó digamos hazme la pregunta concreta a ver si te la puedo responder bien amelia Piénsala a ver, y Yo quiero hacer así, a la... directamente sí sí mira es sencillo, yo quiero hacer al abuelo de mi esposo, hmm. hijo de españoles emigrados a Cuba, sus ambos padres eran españoles. Mi, el abuelo de mi esposo es ya fallecido, quiero hacerlo español. Al abuelo de tu esposo. Sí. Y. Pero él no era español. No, él era hijo de españoles. De origen, ¿no? Su mamá de y su papá. De españoles. Sí, de origen. origen, de origen. Sí. Que emigraron a Cuba en 1905. Vale. Pues ahí, claro, ahí. Ahí vamos a tener que esperar también a la, a la ley esta de descendientes. Porque, claro, también la ley esta de descendientes todavía no está aprobada y no se sabe exacto cómo lo van a hacer. Que igual meten a los bisabuelos, no lo meten, esperemos que sí. O pues sea, los flecos, en teoría, a grosso modo va, va, va a ser que sí, pero está sin aprobar una ley hasta que no se aprueba, le van haciendo cambios. ¿vale? Pero insisto, Amelia, no te pongas triste que no pasa nada no un camino sencillo que tenéis no. veniros como turistas buscaros un curso un voluntariado todo legal os quedáis estudiando y trabajando a media jornada los dos con el niño y esperáis la ley de descendientes digo si tenéis prisa por veniros y cuando sale la ley de descendientes que igual es el mes que viene o igual es dentro de seis meses, no lo sabemos. Ojalá sea el mes que viene, pero yo no te puedo decir que va a ser el mes que viene, no puedo saber. Digo, puede ser, ¿eh? está en el Congreso ya. Sí. Y entonces, caminos rápidos. Otra opción, esperar allí a que se apruebe la ley de descendientes, pero que tampoco veo yo mucha diferencia. Digamos venir con ley de descendentes y venir sin ley, no sé, dime tú si quieres un poco más. Oye, digo, no, para eh, te ayudar mejor, o sea, sí. a ver tu punto de vista te o sea, quiero decir. A ver Luis realmente lo que lo que queremos es eh, migrar responsablemente, ves. Pero es que eh, tenemos Amelia, venir con una es ven, venir con estudios es emigrar responsablemente. Sí, sí, lo sabemos, lo sabemos. Eh, no he encontrado tampoco la mayoría de los cursos que he encontrado todos son online no pero es que no tienen que ser online precisamente si fueran online y... yo os estaría aquí vendiendo mis cursos yo diría a todos venir <risa> cursos para España no lo hago y sí. tampoco lo voy a hacer o sea podría pero no es yo esto no lo hago por hacer negocio pero escucha tú ves que lo que quieres es venir como española ya no, eh, me parece, ver, oye, que, que lo respeto que no. y me parece muy bien, pero que, que el que no viene como español también viene legalmente. Y el que viene sí, como no. turista y se busca aquí un curso presencial y se queda, es legal. Sí, sí. Eh, es el ver, mensaje no que, que quiero ir como a todos, que no. Sí. Hombre, si viene ya como española, pues estás, como decían en los chats de Telegram. ¿Estás en el chat de Telegram o no? Si no lo estás, métete, <ríe> que está muy bien. Sí, sí, cierto pues mucha información. Sí, te decía. No, es que si viene ya como española, estás viniendo a tu casa. Es como el que entra en su casa. Pues claro, mejor venir como español. Pero opciones, esperarse a la ley de descendientes, que igual sale dentro de un mes, que igual sale dentro de ocho, que no lo sé. Esa es una opción, uh -huh. que está muy bien. Si estáis ahí en Cuba, o sea, todo estos son decisiones que tenéis que tomar vosotras. La otra opción. Me voy viniendo, voy abriendo camino, igual que has hecho con las aplicaciones desde Cuba, pues ya me vengo in situ a España. Pero por supuesto legal, yo no te estoy diciendo que te salgas de ninguna excursión ni nada raro. Hombre, otra cosa es que no te dejen. Ojo, otra cosa que lo estoy pensando ahora, que no te dejen venirte. Eso ya no lo sé. ¿Cómo están allí las cosas? No, no, no. No, no, es, es, no es el caso, ¿no? No, no es el caso. Eh, no, no. Eh, no, eh, realmente. Vaya, si se da la opción de que oh, voy como española es una felicidad. Claro. La vida. Y que igual mañana, oye, pero... igual pasa mañana. Bueno, mañana a lo mejor lo veo excesivo pero igual dentro de un mes, oye, tenemos la noticia que han aprobado la ley de descendientes. Pero pues a mover papeles. Claro. No, eh, a ver, realmente estamos usando todas las opciones que existen para emigrar. Eh, curso de trabajo, curso, trabajo, yo repueblo. Eh, turismo es una, sí Y como turismo es una turismo, Realmente es la que claro, menos hemos completado luego, Amelia, turismo tiene dos vertientes Turismo es la vertiente uh -huh. Entre comillas, de venir como turista Y luego quedarme, a ver qué pasa uh -huh. eh, Los tres años Que eso ya no sería regular Sería irregular, o también podría ser Turismo sí. y pedir asilo En vuestro caso uh -huh. Otra opción Que tampoco es ilegal pero bueno, sí. y otra es turismo, la más suave, turismo y me hago un curso, me hago un voluntariado. Mira, yo estoy haciendo un voluntariado con vosotros. El otro día lo pensaba. Claro, yo me he montado aquí un voluntariado con todos los prilines, pero me he montado yo solito el voluntariado. Aquí nadie me paga, sí. ni quiero que me paguen, ni soy de ningún partido político, ni de ninguna religión nada yo el otro día lo pensaba yo solo estoy haciendo un voluntariado ahora no sé si este voluntariado entraría en, la, en alguna visa de voluntario no lo sé porque me lo he montado yo solo pero me entendéis un poco ideas un voluntariado magnífico que estás haciendo no, bueno, con todos no me, nosotros. yo lo hago porque me gusta y no y es un, eso es un voluntariado ayudar a los demás de forma altruista y el que luego sé que viene con, con voluntariado, que insisto, el voluntariado lo puedes pedir allí o cuando ya estéis aquí, es como el de estudios, eso es, mm. eso es legal, eso no es nada nada irregular, hombre, lo que pasa es que lo tienes que renovar, claro, vienes para un año, a lo mejor y luego hay que irlo renovando, claro, Pero, hombre, yo quiero darte todas las opciones, Amelia. No quiero... Sí, eh, la otra en la que estábamos pensando era en esa misma, por eso te hacía la pregunta de que cómo puedo inscribir en el registro civil de España para ser la ciudadanía del abuelo y de la mamá de mi esposo, para opción turismo y solicitar arraigo familiar, por ser el hijo de una ciudadana española. Pero ¿quién es el hijo del ciudadano español? Mi esposo. Pero ese no era originario no a ver te explico sería el abuelo de que es el de que es el, visa, el bisabuelo de que es el español Recuperación hacer el arraigo tiene que ser o hijo o padre originario no vale por adopción no vale por opción, no vale por opción. a día de hoy ya. insisto a día de hoy que, que va a haber una nueva sí. ley y se podría cambiar. No sé si eso está tratado en la nueva ley, pero yo siempre os hablo a día de hoy. No vale por opción. Uh -huh. oh, ah, yeah. ya. Sí. Entonces no podría solicitar el arraigo familiar. No, porque tendría que ser eh, padre o madre originario. Ya. Yeah. Por abuelo tampoco se puede. Hasta que no tengamos la de descendientes, a día de hoy no, por abuelo. No. Probablemente por abuelo no. se podrá. Probablemente, porque están metidos en la ley de descendientes. Pero como todavía está sin aprobar, ahora está en el Congreso, ya la han echado al Congreso. sabes que echan la ley al Congreso? Los diputados discuten, pues pone esta coma, quita esta coma, no sé qué, no sé qué, y ya al final la aprueban. Pues ese, o sea que ya por lo menos está ahí. De hecho, llevaba ahí un año y ya caducó, porque las leyes las tiene ahí, como no las aprueben, caducan. Pues ahora la acaban de volver a meter la semana pasada. Porque como había caducado, han vuelto a meter señal. Va, sí. Vamos a ver, pero vamos, se, seguro que va a ser mejor para todos vosotros, eso está claro. Peor no va a ser. Sí. Siempre vamos para más, siempre decimos que vamos para más, para mejor. Vamos, yo si tenéis prisa por veniros, yo optaría por algún curso, que puede ser el curso elegirlo a, en la distancia desde Cuba, y al consulado mm. y pedir la visa y venirte, o la otra opción, ya. venirte como turista, buscarlo aquí dentro de los 60 días. Ojo, no 90, 60. ¿Vale? Mm. Y eh, una vez que estás aquí en España, en inmigración lo cambia. Dice, dice: Mira, he venido como turista, pero me, quiero, me voy a quedar, hace este curso. Y te dan un trabajar uno, el otro puede venir y recibir. Un yeah, tema yeah. de estudios. No. E, insisto, lo puede pedir en vuestro consulado allí en Cuba o aquí. Para pedirlo aquí hay que haber yeah. entrado primero como turista. Y eso no es irregular nada, mm. no es nada irregular. Pero pedir, no, pedir no, asilo, no. también podrías pedir asilo, pero claro, aquí no sería irregular, a lo mejor Cuba se enfada porque habéis pedido asilo, pues yo ahí no me meto. Pero vamos, si pedís unos estudios no se va a enfadar Cuba ni nada, que digo en general, Jorge? que yo entiendo. No. Tú me entiendes lo que quiero decir, Amelia, o ¿no? Sí, porque claro estoy ya entendí, derecho No te internacional. Que... Hay distintas jurisdicciones. Sí, yo te he entendido, no te preocupes que te he entendido perfectamente bien. Claro, o sea que venir, o sea, pero venir como estudios puede venir. Y la otra opción que esperar un poquito la ley de descendientes. Porque tu marido, yeah. claro, por, la, por opción no vale. A día de hoy. No, no vale. No, a día de hoy no vale. Y otra opción, veniros aquí, recibir. Bueno, como os digo muchas veces, cualquier latinoamericano que lleve dos años en España luego puede pedir la nacionalidad, siempre que haya estado de forma regular. A los dos años ¿no? a los dos años de residir en España, salvo la excepción del que haya del que esté residiendo con el asilo o la excepción del que esté residiendo con el estudio o el voluntariado. Eso es eso no, no aplicaría para pedir la nacionalidad. Porque yo sé que no. lo que Amelia quiere es la nacionalidad. Yo sé si algo saco claro no. de esta entrevista es que Amelia quiere nacionalidad, no quiere más. a que sí. Y me parece muy bien. Bienvenida sí, a casa, sí, Amelia. Eh, ¿Eh? Sí. Yo lo entiendo, Joaquín. Sí, sí. eh, la nacionalidad. Mm. Pues mira, te hay otro camino que no te lo había dicho. Tú te vienes, te pides una visa no lucrativa. Sí. En el consulado te la dan. Te vienes, te estás dos años. Me vienes aquí si quieres, me ayudas a mí con los vídeos. Sin problema. No puedes trabajar, eso sí. ¿Cómo no? Tienes que estar dos años, pero puedes ayudar sin trabajar, sin cobrar, pues está. Total, que a los dos años te dan la nacionalidad. Por ser de Cuba, no. o por ser de México, de Argentina, de toda Latinoamérica. Cualquier latinoamericano, lo he dicho en algunos vídeos, que esté dos años residiendo legal, en España pide la nacionalidad. Puede, la puede pedir, vamos, si se la van a dar, la ciudadanía. A un chino, a un japonés le pedirían 10. A vosotros se los piden 2. Ese es otro camino. Sí, y el otro que tengo, que también lo has dicho en varios vídeos es comprar una propiedad por el valor claro, de Claro, pero eso es carísimo. Eso, es car eso ya tienes que comprarla y la propiedad <risa> tiene que valer 500.000 euros. Pero puede ser una o pueden ser varias que sumen 500. ¿Vale? Pero esta es más barata. Esta te piden, piden 26.000 euros, pero no hay que dárselo a nadie, enseñarlo solo. No hay que comprar nada. Uh -huh. Hay que enseñarlo. Mira, tengo aquí, creo que eran 26.000, 20 no sé cuántos mil. Es un dineral, pero lo enseña. Mira, lo tengo aquí. No, ellos lo quieren sí. que para para pa que te vas a mantener. Sí. Oye, yo siempre digo un truco. Para el año siguiente te valen los mismos porque son, van a ser dos años. No me digáis, no, es que son 50. No, que alguien lo ponía en un comentario. No son 50. Mira, tengo 26, luego no te los gastes, claro. Al año siguiente, mira, sigo teniendo 26, y ya está, ya han pasado los dos años, mira, pido la ciudadanía. Jope. Y en ese tiempo, te digo otro truco: en ese tiempo en España no puedes trabajar, pero la ley dice que si tienes negocios en el extranjero puedes hacerlos con internet o quieras. Lo que tengas yeah, fuera de wow. España puedes hacer lo que quieras. O sea. Hablas con esos que has hecho en la entrevista, no dices que están en América, pues les haces el negocio y ya está. No, vamos, yo creo que la consultoría te sea útil, Amelia, útil. Realmente ellos están en España, son muchachos que son españoles. Ya, si te todos. He entendido, pero la empresa es americana. Bueno, pues que te, eh, te, te quiero decir que con la visa, con la visa de, de residencia no lucrativa, no podéis trabajar en España, pero podéis tener negocios no. fuera. ¿Sabes lo que son las COP? Es que no me sé, me voy a tener que aprender las monedas. No sé. Pero muchas gracias. Nos ha mandado 4.000 COPs. Y dice 8.000. <risa> muchas wow. gracias. Bueno, si quieres pasamos. Bueno, Prilina, mañana os hago un... Es que yo creo que cuando os hago la consultoría estoy con la consultoría. Mañana os hago el de, el de las preguntas del chat. vale Me voy a imprimir todo este sí. chat. Y en el de mañana respondemos todo lo que habéis preguntado, que no hayáis respondido vosotros mismos y también las nuevas que hagáis, ¿vale? Mañana estoy con vosotros respondiendo dudas de chat. Pero hoy estamos con Amelia. Por finalizar un poco, Joder, llevamos 45 minutos, me he comprado un cronómetro para no pasarme, te lo juro, 8 euros, 8 euros me ha costado, brilines, porque es este salen vídeos de una hora, digo, vamos a ver que sean por lo menos de media hora, ya llevamos 45, os juro que ayer me lo compré, ¿eh? digo, esto es para los vídeos a través. Escucha, ¿quedan dudas que te hayan surgido? Venga, para finalizar un poco el vídeo, pero no ideas, no, o cosas, cosas que tengas en el tintero. Venga, en serio, ya que estamos. Realmente, sí. realmente me has aclarado mucho todas las dudas que tenía. Ya conocía ya las diversas formas de migrar. Eh realmente soy una, somos unos seguidores fieles tuyos no nos perdemos Muchas gracias a veces no estamos en directo y lo que hacemos es que nos contamos por la noche en la casa y los descargamos con una aplicación de internet y los vemos con tranquilidad inclusive tenemos amistades que igual se están informando por los videos mira, que vídeos no nosotros. es porque me veáis que os lo agradezco pero sí que creo que hacéis bien y os digo el porqué yo lo digo a todos porque es que os viene muy bien para vosotros no porque yo diga sí. nada ni lo de es que entre lo que digo uno, lo que dice el otro invitado, lo que digo yo, lo que dice el de la moto, lo que dice el abogado, ahí vais sacando un conocimiento que luego os puede ahorrar mucho muchas cosas, por así decirlo. Por ejemplo, el no caer sí, en la principalmente, trampa, no. lo de no caer en la trampa del turista, y no que antiguamente mucha gente se creía que sí. venía aquí a España de turista, encontraba un trabajo y me puedo quedar pues eso hay que mirarlo con pinzas sería lo ideal ojalá algún día cambien la ley pero a día de hoy no a día de hoy no amelia no te preocupes que vas a tener la nacionalidad sí o sí te lo digo en serio que sí o sí la vas a tener no sé si va a ser este año o el que viene o dentro de dos años o tres vamos a ponernos pero yo te digo que el que quiere lo consigue y no es tan difícil te veo decidida, no, realmente... no, te lo digo en serio. Sí, sí, sí, sí. Sí, decididos sí. estamos, porque como quiera que sea, queremos un mejor futuro para claro. la familia. Opinión de Luis, opinión de Luis, mi opinión, yo no digo que lo hagáis, que no lo hagáis. Si tú pues, estás más o menos bien en Cuba y lo que quieres es la nacionalidad y más o menos estás ahora bien, espérate a ver ahora la ley de de descendientes. El chaval tiene tres añines, no pasa, hmm. o sea, podéis esperar un poquillo y, y luego ya vas actuando. Si te urge mucho venirte, yo qué sé, porque es tan malo lo que sea, no me lo digas. Vente como turista, que es legal, y bien, hazte un curso baratito, que mientras un voluntariado, o vente también lo mismo como turista y pide un, una, un asilo humanitario. También podría ser. Eso ya, decisiones tuyas. Vale. Ahora también Do te digo, con co el curso o con el voluntariado, con el asilo, ahí no te contaría para los tres, ahí para los dos años te cuenta la mitad. Mm -hmm. Ya. Yeah. Vale, ahí te cuentan la mitad, porque ahí no entienden que estás residiendo. Ahí ahí lo entiende como estancia. Yo que sé, cosas legales, sí. chica. Pero que no te quiero yo que te, claro, no vale, ojalá fuera a venir, me hago un curso, me estoy dos años y me hago la ciudadanía, ahí no valdría. Ahí te harías un. No, curso. debería pasar ahí, los dos, tres. Claro, ahí sería el doble de tiempo. En eh, la Ajá. lucrativa, sí. O con una visa de trabajo, sí. Te vienes con una visa de trabajo, pasan los dos años, sí. Puedes pedir la nacionalidad. Te quiero decir que la vía de los abuelos está bien y los bisabuelos, vamos a ver la ley de descendientes, que seguro que va a ser muy buena ley. Pero pero la otra vía es esa. Si tú tienes con visa no lucrativa con visa lucrativa, con un permiso de trabajo o incluso lo que tú decías, autónoma. Autónoma también te vale, ¿eh? También te puedes pedir una visada autónoma. Entre comillas, un emprendimiento. Hay vías. A ya quisiera yo hacer así, Amelia, y solucionaros la vida aquí en 49 minutos y 28 segundos. Joder, cómo tengo. perdonar cómo tengo que controlar el, el tiempo. Este vídeo. Bueno, bueno los pilones no se entienden. Yo te quiero no creo que... feliz y contenta. No, feliz y contenta estoy siempre. Luis. Eso es lo más importante. Pero, Hombre, ha habido un momento que te he visto que te habías puesto un poco triste. No. ¿Eh? No, no, creo, no creo que la oferta como como emprendimiento de, de pertenecer a una empresa americana me, me sirva no, para... No, solicitar no, y también te visa. digo una cosa, hay empresas de esas que no son americanas. Te doy pistas. Mírate sí. el vídeo de esa que decía trabajar con el pasaporte. Yo no digo... A ver, el peligro que tienen esas sí, empresas, no, no que de... sean americanas o tal, lo que pasa es que a lo mejor a ti si es americana por ser cubana no te dejan trabajar, puedes buscar otras que uh -huh. no son americanas. Pero el peligro más que tienen esas empresas, más que ser americanas...